Transmitiendo desde el corazón de la revuelta, Radio Plaza de la Dignidad. Hola amigos de Chile, compañeros, acá Daniel Suárez de Bersuit Bergarabat y me sumo a este cadenazo radial a seis meses de la revuelta social de, de octubre. Este 18, este sábado 18, un cadenazo radial, ahí directamente, supongo, mis amigos de Radio Plaza de la Dignidad estarán presentes y tantas otras. Te invito a que te sumes. ...a seis meses de esta revuelta social. ¿sabes por qué? Porque todos somos primera línea. Fuerza Chile. Salud. Cadenazo radial. En esa estamos. Este tiempo de encierro y cuarentena, para los que han podido hacerlo... ...y para los que no han podido hacerlo y han visto en las calles... ...la injusticia de lo que esto se trata, se darán cuenta de lo necesario... ...e importante que es aprobar una nueva Constitución. Redactarla entre nosotras, las personas que nos queremos y valoramos. Los que hemos sido solidarias en todo este tiempo. Libertad a todos los presos políticos por luchar en esta hermosa revuelta que hemos hecho. Y, por supuesto, invitar a todas y todos a, a que redactemos juntas esta nueva constitución. Seguimos aquí. La lucha continúa. Cada marca que dejas en el cuerpo Cada trozo de piel que se quemó Cada vez que despierto Entre el canto y la oscuridad Que se lo mí, Cada vez que me embarco en largo vuelo Cada vez que me alejo a contemplar Más se encuentro más de de oscuridad en mí Algo me sostiene y me importa sonreír a pesar de todo Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Chile? Soy El Cóndor de Bersuit Bergarabat y este sábado 18 se cumplen seis meses del estallido social Quiero invitarlos a todos a un cadenazo radial que se va a hacer en la Radio Plaza de la Dignidad de 12 a 20 horas, eh, sumate Decirle a muchos medios que se sumen, eh, hay que seguir luchando y hay que seguir poniendo el pecho. Así que un abrazo grande para todo Plaza de la Dignidad y para todo Chile. De parte de Bersuit, Vergarabat. Transmitiendo desde el corazón de la revuelta, Radio Plaza de la Dignidad.